Eduardo Francisco Gutiérrez. ¿Qué, qué, ¿Qué representa la comunidad? Represento un muchacho joven y trabajador. Dale. Estamos aquí hoy en pie de lucha y si queremos siempre, a ojalá que nos reenvíen, que vamos a durar coño 70 años viajando para acá, es que haber un muchacho bueno y trabajador de nosotros ya de la comunidad. Y esa muerte no se va a quedar así impune. Estaremos aquí 100%, a ojalá desde las 6 de la mañana estamos aquí, plantados, frente a aquí a que el pueblo sepa que Edgar era un hombre trabajador y decente. Muchas gracias. ...caso, y el 18 de abril que sucedió esto. También la comunidad de Génimo está en vigilia, en vigilia, contra que se haga la justicia, que tiene que ser necesaria que se haga. Yo sé, yo sé que la justicia se va a hacer, porque yo sé que la justicia va a jugar su rol, y lo va a hacer. Nosotros estamos en pie de lucha, y no vamos a dejar de parar este pie de lucha hasta que no se haga la justicia. Y yo sé que la justicia tiene que prevalecer en que se haga. Nosotros estamos indignados. Vuelvo y reitero, la comunidad de génimo está en vigilia, en vigilia de que la justicia tome su rol de que se haga. De lo contrario, nosotros matar en consecuencia llevando esto hasta la última consecuencia, en pie de lucha, porque este caso no se va a quedar impune. Porque este muchacho era un muchacho joven que tenía 20 años y se le apagó la luz con simplemente 20 años que tenía de edad. Un ser humano está capacitado a durar 70 años. La justicia tiene que prevalecer y la justicia debiera de darle los años que le faltaban, dárselo a ese sujeto. Que... Asesinarnos del joven que en una trifulca, otro resultó muerto de una estocada. Ah, Tratar de desapartar a tres personas que tenían una discusión y un problema. En el día de hoy se conoció la medida, nosotros lo representamos. Lamentamos de que haya una persona que haya perdido la vida, donde el imputado que nosotros representamos no tenía ni la voluntad ni la intención de quitarle la vida a nadie. La magistrada, por prudencia y por una situación de que se trata de un homicidio y los homicidios hay que tratarlo con delicadeza, le impuso tres meses de prisión preventiva a ser cumplido en el CCR Vista al Valle. Tiempo suficiente entonces para nosotros prepararnos tanto en su defensa material como para presentar los presupuestos necesarios que demuestren los arraigos correspondientes y entonces optar por tratar de buscar la libertad mediante otras medidas de cohesión a favor del mismo. Eso se produjo hoy, en horas de la tarde, y nos sentimos satisfechos por la medida y la forma en que se ha tratado el caso en términos judiciales. No se trata de un asesinato, no se trata de un hecho donde nuestro representado esperó, acechó, tuvo la alevosía de producir la muerte, sino que en esa riña, ese joven resultó muerto por una estocada que en el camino vamos a determinar cómo ocurrieron los hechos y quién le produjo esa estocada.